a caray 76% para Santos Santos la invitación por supuesto para que nos acompañe en fútbol picante al terminar la final de vuelta el domingo por ESPN y por ESPN Deportes los esperamos la invitación por supuesto para que nos acompañe previo a la final de vuelta el domingo a las 7 de la noche por ESPN 2 los esperamos en fútbol picante bueno señores mañana la final la final de vuelta del fútbol mexicano Romo qué gol de Romo se tuvo que quitar hasta Orbelín Pineda que lo estaba estorbando se quita uno, se quita dos, se quita tres el túnel al rebote, pelea fuerte le pasa para el rango de cobertura a pudo haberla detenido, pero bueno. El esfuerzo capitalizado por parte de Romo para clavar el tanto con el cual Cruz Azul está ganando 1 por 0. No es nuevo que Cruz Azul llegue a las finales ganando 1 por 0. Cuando ha sido así, ha perdido el 50% de ellas. Probabilidad de ganar el guardián es 20-21, 84% para Cruz Azul. Todo está puesto para que Cruz Azul sea campeón, pero los mismos elementos para que se dé una cruz azuleada Jorge Petra Santa pronóstico con todo y marcador mañana gana la máquina 2 por 0 entonces tres goles en la final y es campeón del fútbol mexicano Paco gana cruz azul 2 a 1 en el Azteca 3 a 1 global y es campeón cruz azul José Luis Sánchez Solá 2-0 gana 2-0 campeón 2-0, campeón. Jared sí. Borghetti, que cree todavía que Santos puede ser campeón, marcador. Estoy dentro del 16% que piensa que Santos va a quedar campeón. Con los goles que ¿Qué? sea, no me importa. <risa> o sea, con, con un 2-0 puede serlo. ¿no? O sea, que no le, no le importó lo que le los penales. <risa> bueno, bueno, no. bueno, bueno, pero... Tiene todo el derecho a opinar Pausa, gracias, ya nos vamos Este domingo no puedes perderte Por ningún motivo la primera edición De Sports Center. vamos a tener Toda la previa de la gran final De la Liga MX y además La actividad de los playoffs de la NBA Acompáñanos A través de ESPN Esto es Sports Sports Center. Center. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Somos Michelle González y Sergio Dip con el gusto de siempre para en... Señal inequívoca que lo que forman lo tienen perfectamente estudiado. Y entonces el partido de mañana ese gol que sí puede llegar pero por supuesto que puede uh -huh. llegar van a seguir haciendo lo mismo porque no les anotan y ellos sí tienen el punch para anotar, no es un equipo desbocado, no es un equipo loco, no es un equipo del Chelis, es un equipo del señor Juan Reynoso con su cuerpo técnico, sumamente Harvard, cabrón. Bien, eh, vamos a escuchar a Almada, Almada que en la conferencia posterior al primer partido, el discurso era derrotista. Hasta eso tenía Cruz Azul o hasta eso tiene Cruz Azul a favor. Un discurso derrotista por parte de su técnico. Veamos si ese discurso cambió ahora. Escuchemos. Bueno, nosotros tenemos un equipo muy joven. Este, para hacer, mantener alguna, algún desequilibrio <ríe> ya nos cuesta bastante trabajo poder mentalizarlo con lo que hacemos nosotros. Para mí lo más importante sigue siendo jugar mejor que el rival que no, no te da el, el resultado definitivo, pero te abre un abanico de posibilidades mayor. Este, y bueno, en definitiva, vamos, vamos a intentar hacerlo, por más que uno este, planifica y habla y conversa de todas las estrategias con los futbolistas. Pero pienso que lo menos trascendente en el juego y lo más importante, repito, es lo que hagamos los equipos dentro de la cancha. Eh, nosotros tenemos, lo, lo saben, un equipo muy joven, con un futuro muy promisorio por delante. Y bueno, pero este, lo que queremos en este momento es tratar de andar el partido, y sobre todo apuntando al futbolístico, que para nosotros es lo más importante. Bueno, Jorge Petrasanta ya también está con nosotros en fútbol picante. A ver, no ¿cómo tiene que empezar? El, pues sí, Voy a, a, tropezar. Ver, a ver a qué horas, ¿no? A ver Entre a qué horas. tú y, y, y ya estoy hasta pensando mal de Borghetti que me estaban boicoteando, pero aquí estoy, no se les hizo. <risa> a ver Saludos Jorge Petrasanta, eh, ¿cómo tiene que plantear Cruz Azul y cómo tiene que plantear Santos este partido? Santos yo creo que tiene que buscar por lo menos lo que buscó en el primer partido de ir adelante a buscar ese gol que les diera, les abriera por completo el panorama para buscar el, el título y eso lo debe de saber Cruz Azul y tener un poquito más la pelota de lo que la tuvo en el, en el partido pasado modificando algo si en su alineación quizá no tener a ese hombre más en el medio campo poner uno más hacia adelante y buscar de esa manera el partido. O sea, diferente a lo que fue la ida para esta vuelta, lo veo teniendo eh, un poco más la, la pelota, sin volverse loco y conforme pase el tiempo buscando la desesperación del rival que además pues todos sabemos no es un gran rival como visitante, ¿no? Sí, es un pésimo visitante. Te hago también la pregunta, Pietra. Eh, ya se decía hacía Chelis en caso de que Santos se ponga 1 por 0, pero. ¿Qué pasa hipotéticamente si Santos sí marca dos goles? ¿Cómo tiene que reaccionar Cruz Azul, que en ese sentido en el global iría de manera adversa para él? Sí, eh, sin eh, volverse loco, sin que vuelvan a su cabecita aquellos momentos que surgieron en el torneo pasado, en la semifinal contra Pumas, pero a, a lo mismo, tienen atacantes importantes que en cualquier momento pueden definir esto, incluido ya el Chaquito Jiménez que para ese momento, aunque no inicie, lo veo como ya para estar en el campo, para buscar alguna eh, definición de ese partido de goles que requeriría, lo veo pero muy hipotéticamente, de manera honesta, ¿eh? ya sé que algunos otros como mi querido Jared no lo ve tan hipotéticamente, pero yo sí, lo veo lejano, pero en caso de que sucediera así. En este sentido, Jared, Santos, ¿cómo tiene que asumir? Pongamos un caso específico, el primer tiempo. No, Santos va a salir a lo que a lo que saben hacer Y ya lo dijo el técnico Van a salir a buscar el partido Van a, a salir a, a lo que han hecho durante todo el torneo Que en algunas ocasiones les ha alcanzado Y algunas otras no Pero están los 90 minutos de poder coronar eh, un gran torneo Así es que yo no le veo nada diferente al equipo de Santos A lo mejor puede cambiar con algún nombre Pero la actitud y, y el estilo de juego que va a buscar va a ser exactamente el mismo que hizo o que trató de hacer más bien en Torreón y que no pudo. Perfecto, vamos a una pausa y nosotros venimos con más aquí en Fútbol Picante. Estaremos hablando también de la UEFA Champions. Acá.